Tienes ingresos mayores porque te retienen menos. Además, aquí la deducción opcional. La mayor parte de los que tienen ingresos por arrendamiento no piden comprobantes fiscales. Y van a seguir igual y van a tener menos impuesto a cara. Por ese lado les veo beneficio a los de arrendamiento marino. La limitante ¿Cuál es? Los tres millones y medio de ingresos. No caigas en las prohibiciones que te acabo de decir. Y sí? Sí podría convenirte. Lo veo como un beneficio. ¿Sabes a quién le beneficia también? A los médicos. Porque no tienen IVA. en Entonces, ingresos sin IVA. Nada más van a tener menos retención. Mayra, ¿Cuáles son ingresos de plataformas? Cuando tú tienes unas ventas, Mayra. Por comer, eh, por mercado libre. Cuando te metes a una plataforma por internet. Y esa plataforma es la que cobra. Alguien me dice, si vendo por Facebook, mira, si vendes por Facebook, el dinero te lo dan a ti, no a Facebook. Pero si vendes por Linio, por Mercado Libre, por Amazon, les dan a ellos el dinero y ellos te retienen una parte y nada más te dan la diferencia. Ese es el, el sistema de plataformas, Mayra. Si tú eres de esos contribuyentes, tendrías que avisar a la plataforma que te vas a cambiar régimen de confianza. Bueno, no que te vas a cambiar, cuando ya te cambies. José Luis, el asunto es que el cliente acepte el CFDI con régimen de confianza. Mira, aquí hay un detalle. Eh, dentro de las reformas al CFDI 4.0, tu emisor vas a ponerle tu régimen fiscal. Y el receptor también, el régimen fiscal del receptor. Cuando el emisor sea confianza y el receptor. Sea persona moral, régimen general. Persona moral, no contribuyente. Bueno, no contribuyente. Se llaman no lucrativas. O persona moral del régimen de confianza. Tiene que haber retención. Tiene que haber atención. Le guste o no le guste la persona moral tu emisor, vas a meter la retención en tu comprobante. ¿Cómo? Así como este que estoy poniendo acá. Claro, con su respectivo IVA. Y si no le gusta, ¿Qué hago, no? La diferencia es que un régimen de confianza puede vender venta de clavos 30 IVA Esto hay que pagarle. Venta. IVA. Retención de ISR. Imagínate que tú eres una persona con un punto de venta. Y llega alguien. Dame un kilo de clavos. Perfecto. Factura a nombre de quién. De patito S.A. Ah, perfecto. Patito Régimen General. Sí. Y yo emisor. En automático. Retención. ¿Por qué? Porque así dice la ley. No me importa el monto. No me importa si sean 10 pesos la venta. Atención, Vendedor confianza, comprador persona moral. Si actualmente es régimen de incorporación y plataformas, si quisiera cambiar de plataformas a confianza, ya no podría ser RIF. Exactamente, Elizabeth, ya no se puede una parte sí y otra parte no. O te traes todo o lo dejas donde está. Esa va a ser la diferencia. ¿Qué otras obligaciones tienes? Presentar declaración mensual, además de que la declaración mensual la autoridad va estar viendo. ¿Por qué va a estar viendo? Fue mucha noticia el asunto de los depósitos en efectivo, ¿verdad? Los depósitos en efectivo los tiene bien revisado la autoridad. Donde el banco diga, depositó tanto dinero en su cuenta y tú no hiciste CFDI. ¿Qué dice la autoridad? Vámonos. Tienes ingresos de los que no emitiste CFDI. Y otra obligación es presentar anual. Ah, muy bien. La persona moral, Liliana. En el caso del ejemplo de los clavos, yo vendedor, tengo una venta a la persona moral. Esa persona moral me retiene. Él tendría que pagar la retención. Así de simple. Yo, como régimen de confianza, ya me lo quitaste lo puedo considerar mi pago mensual. Un problema de la PTU para régimen de confianza, ¿Cuál es? Que puedo deducir erogaciones. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver esto de la PTU con mis ingresos? Realmente nada. José Luis. Al no dejar al régimen de confianza tener beneficios o estímulos, pierde la facilidad de días adicionales. Mira, propiamente no es un estímulo, no, no viene definido como tal el pagar después del día 17. Es nada más un, un decreto que salió en algún momento. Yo creo que sí nos van a dejar pagar después del día 17, José Luis. Mayra, cualquier persona moral que le venda una persona régimen de confianza le retiene este porcentaje. 1.25. 1.25 antes de IVA. De ahí saqué los 38 centavitos. 1.25 antes de IVA. ¿Cuál es el detalle? Hablamos de que no hay límite de monto, entonces puede ser hasta por 20 pesos. No importa, siempre va a haber retención. Vendedor, régimen de confianza. Comprador, persona moral. Siempre. ¿Cuál es el problema para estas personas? Esta es su declaración anual. En la anual, ahí sí van a tomar todos sus ingresos. Todos. Van a aplicarle un porcentaje. Si ves, hay una tabla mensual y una anual. En la mensual le voy a meter nada más los ingresos de ese mes, pero en la anual voy a tomar todos los ingresos de todo el año. Y voy a buscarles qué porcentaje le corresponde. Si más o menos en el año tuviste el mismo ingreso, prácticamente no va a haber problema. Por ejemplo, vamos a hacer una, una corrida, dijeran mis cuates... Por cien mil pesos. Estamos aquí. Cien mil pesos de ingresos. ¿No puedo aplicar esto? No, porque dice hasta ochenta mil. Me pasé de los 83 tengo cien mil. Me toca 2%. 2%. ISR a cargo. Resulta que de la mitad de los cien mil me los retiene una persona moral. Entonces, nada más, pago la diferencia. Mes a mes, este fue mi procedimiento. Vamos a pensar que así me fue en seis meses. Y en el mes de julio se me viene la crisis y tengo nada más cincuenta mil. Esos cincuenta mil van al 1.10 por ciento. Y ahí no era una persona moral Y al final del año, otra vez me recupero y otra vez es socio persona moral, el que me retiene. Fíjate como en el año tuve 2, 1, 10. 2, 1, 10. En la anual que voy a hacer, ¿cuántos son los, los ingresos del año? 950. 950 mil. Me le tocan 1, 5 porque fue hasta un millón. 1.5. Si ves, no fue ni 2 ni 1.10. No fue ni el más alto ni el más bajo. Y en el anual tengo 14 mil de impuestos. Aquí en mi anual, le voy a restar las retenciones del año. Son todas estas. Y le voy a restar los pagos que hice en el año. Y ahora sí. ¿Qué crees? Tengo a favor. Los pagos que hice y las retenciones del año superan. Oye, ¿Por qué es superior? Porque muchos meses tuve 2% y al final el anual me salió 1.5. Ah, muy bien. Vamos a ver exactamente esa fracción séptima que dices... esta. ¿Es la que dice José Luis? Porque finalmente lo que te está diciendo, si eres una persona física, título cuarto, Sección segunda. Perdón, título cuarto, capítulo dos, sección cuarta, régimen de confianza. Que venías tributando como agape, es decir, título dos, capítulo ocho, o título cuarto, capítulos dos, secciones primera, uno y dos, es decir, régimen general y arrendamiento que opten por ser régimen de confianza, deben aplicar en la anual del 2022 todos los acreditamientos y deducciones. Ah, ok. ¿A qué es a lo que vamos? Si tuvieras un acreditamiento o deducción pendiente en aquella declaración, nada más te dan el ejercicio 2022 para presentarlo. Pero la pérdida fiscal que me preguntabas José Luis, ni es un acreditamiento, ni es una deducción. Ahora, hay un grave problema en esta transcripción. ¿Yo tendría deducciones pendientes en régimen general si me cambio confianza? No. ¿Por qué no? No tengo deducciones pendientes. ¿Qué deducción pendiente puedo tener? Una erogación de noviembre, de diciembre, que pago hasta enero. Un régimen general con facturas de noviembre, diciembre por pagar, que las pague en enero. Eso no es una erogación pendiente, no es una deducción pendiente. Yo lo, lo deduzco al pago. No es una deducción pendiente al 31 de diciembre. Ahora, ¿Qué es lo que hemos visto en cuanto a la frase acreditamientos? Yo voy a imaginarme lo que tiene que ver. Ándale, puede ser deducción de inversiones, porque eso se va a quedar ahí pendiente deducción de inversiones. ¿Qué es lo que pasó con régimen general que tiene saldos a favor de IVA y que los acredita en posteriores años? Cuando hablamos de eso en el diario de los debates, lo podrás revisar, decían es que yo no puedo decirle a un contribuyente que tiene IVA a favor, tienes seis meses para solicitarlo en devolución o acreditarlo, porque desea seis meses la iniciativa del ejecutivo. Luego ya la ampliaron. Todo el 2022. En este momento, esa disposición, José Luis, hablo del IVA. Si el IVA, régimen general 2021, en el 2022 elige régimen de confianza. Tú me dices, no puedes acreditarlo, no puedes deducirlo. Yo te diría, me vale lo que digas, fracción séptima. Yo me voy a ley del IVA. Y en la ley del IVA dice, sí, acredítelo tengo cinco años. El único escenario que veo para acreditamientos y deducciones que a fuerzas tengo que cambiarlos en el 2022 sería ese que dices. Porque, por ejemplo, acreditamientos como los estímulos son de vigencia anual. No voy a brincar un estímulo IEPS 2021-2022. No puedo. No puedo guardarme una deducción de régimen general y decir, la deduzco el año que viene, porque la deduzco al pago. Ya no puedo decir el año que sigue. Entonces, por ese lado, creo que la disposición, insisto, como venía en el diario de los debates, como lo discutieron los diputados, era los saldos a favor de impuestos. Esos saldos a favor, dice la disposición, debes de pedirlos en el 2022. Híjole, es una limitación ilegal. Pero yo me iría a ley del IVA. Ley del IVA me dice cinco años. Ley del ISR diría, pues sí podría ser que me obliguen a pedirle en compensación o en devolución el ISR, pero nada más para ellos. En los demás escenarios no veo dónde aplicar esto de acreditamientos y deducciones. No veo dónde va. ¿Qué te limitarían? ¿Qué otra cosa te podrían limitar, José Luis? Ve el dinero de los debates. Ahí vienen varias, a pesar de todas las alegatas que hicieron raras, había tres, cuatro puntos que hay que destacar. Y uno era eso. ¿Qué es lo que querían limitar? Y yo escuché que querían limitar, IVA. Esa sería la declaración anual. Ingresos del ejercicio, tasa aplicable, impuesto determinado, menos los pagos provisionales y el impuesto retenido. Si como en el cálculo que estoy haciendo, las retenciones y los pagos son mayores, tendrías impuesto a favor. Pero de lo contrario, te tocaría impuesto a pagar en la anual. ¿Por qué pagarías en la anual? Porque a lo mejor tuviste un mes muy alto. Un mes muy alto. Por ejemplo, aquí tuvieras un mes muy alto. Y como fue un solo mes, ese mes puede hacer que al final, en tu cálculo anual, te toque una tasa mucho más alta de la que tú esperabas. Por un millón en un mes andas pagando el 2.5. Pero por 1.850 mmm, no, todavía no te aplica tanto. Así. Para que toque un poquito más grande el anual, 2%. Mira, aún así. Aún así le queda el impuesto a favor. Habría que estar haciendo una corrida de cómo llevas este año, qué porcentajes le corresponde a cada mes y cuánto es lo que pagarías mes a mes. Y más o menos cuántos de tus clientes son personas morales para ver cuánto te retendrían y al final cuál sería el efecto de pago. A ver si te va a tocar pagar algo o te va a quedar a favor. De acuerdo. Esa sería una declaración anual. Oye, ¿y las deducciones personales? Aquí no hay deducciones personales. A menos que tengas ingresos por salarios, metería las deducciones personales contra los salarios. Solamente en esos casos. Así que, encuentra activo, no exceda los límites y mantente al corriente de tus declaraciones si quieres estar en este régimen de confianza. Como les dije, la retención es del 1.25%. Se deroga el 111, 112, 113. Quiero ser RIF. Quiero seguir aplicando los beneficios de RIF. ¿Qué beneficios? Te estaba enseñando la ley de ingresos sí, 2021. Bien. ¿Estos uh -huh. beneficios? No quiero seguirlos tanto, aplicando. No quiero ¿Puedo? Sí, si sí, era RIF al 31 de agosto. Eh. RIF al 31 de agosto, puede seguir aplicando esto. ¿Cuánto tiempo? El plazo que la ley le establecía. A ver, yo soy un RIF que me di de alta en el 2017. Ese es tu año 1. <risa> ¿Qué decía el 111? Que los rif podían estar ahí 10 años quiere decir que ahorita lleva 5 todavía te quedan otros 5, puedo aventarme los otros 5 si sí. es de fuerzas no, si tú en el 2024 te enfadas del RIF te puedes salir y cambiarte tu régimen de confianza, claro oye entré en el 2014 cuando nació la nueva ley ¿Qué crees, ya nada más te quedan dos añitos de RIF Acabando, o a régimen de confianza, o a régimen general. No, yo voy entrando, yo apenas en el 2020. Perfecto. Te quedan siete añitos de RIF. Perdón, ocho añitos de RIF. A menos que quieras cambiar en algún momento. Pero acuérdate que para cuando te cambies, si quieres cambiarte en el 2024, ya no existe el RIF. Si te sales, ya no vas a poder regresar ahí. ¿Quién tiene la opción? Insisto, RIF al 31 de agosto. Nadie más. Nada más los vigentes al RIF al 31 de agosto. ¿Las personas que tienen ingresos con ventas al público en general van a tener problemas? Sí. ¿Por qué? Porque van a deslosar IVA. ¿Las personas que no tienen ingresos con IVA les conviene? Sí. Siempre y cuando no tengan nada que ver con IVA. Ejemplo, esta es una persona física con sus ingresos, deducciones, creo que es Régimen Incorporación Fiscal. <coughs> Vean cuánto pagaba de ISR. Pero como era RIF y tenía solo operaciones con el público en general, ¿Cuánto pagaba de IVA? Nada. Nada. Con este nuevo procedimiento, ¿Qué le pasaría? De 300, bajaría 170 de ISR. ¿Pagaría menos ISR? Sí, pero el IVA que te ahorrabas como RIF, acá lo vas a pagar. Incremento en el IVA, pero pagas menos ISR. Ahí está el secreto de este nuevo régimen de confianza. Te vas a ahorrar el ISR, pero según los propios cálculos que trae la autoridad, todos van a pagar masiva al desaparecer los beneficios del artículo 23 de la Ley de ingresos de la Federación. Así que vele echando números como estos para que veas si te conviene o no. Porque en este segundo ejemplo estamos hablando de una persona. Este, esta cédula de acá sale sobrando. Una persona que es odontólogo que es doctor, que no tiene nada que ver con IVA. Si se cambia régimen de confianza, ¿Cuánto paga de IVA? Nada. Pagaba 1,420 de ISR. Ahora va a pagar 250. Entonces, una persona que tenga ventas, ingresos por actos exentos, o tasa cero, Va a tener una reducción de ISR muy buena. Y en el IVA, pues no va a tener afectación porque no es sujeto del mismo. Así que, señores, hagan sus cálculos. Comparen los dos escenarios. Ese es el procedimiento para que vean cómo serían los recibos. como del de arriba tiene una retención de dos mil pesos, que es el 10% a una retención del régimen de confianza de 1.25%. El régimen general llega a tener una base muy alta, pero si cambiara el régimen de confianza, ve cuánto se ahorraría. Hablando de una persona que tiene ingresos y cero deducciones. Tres millones y medio de ingresos, cero deducciones. Ve cuánto se ahorra si se cambia el régimen de confianza. Nada más cuidado. Hay personas que hoy están pensando registrar a sus trabajadores, ahorrarse una lana y convertirlos en honorarios. Y ya de ahí sale dinero. Dice no. Simular prestación de servicios profesionales cuando están asalariados, aguas. Es evasión fiscal. No se metan a estos puntos. Bien, nos falta bastante material por revisar del régimen simplificado de personas morales y el Código Fiscal de la Federación. ¿Les parece si tomamos un pequeño break de 15 minutos? Vamos a descansar, a llenar nuestra tacita de café y regresamos en unos minutos con esto de reforma fiscal 2022. Si tienen más dudas sobre lo que llevamos hasta ahorita, con toda confianza, déjenmelas en el chat. Por aquí las voy a ir contestando. Regresamos, 15 minutos, Census. Claro que sí, maestro. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos. Les repito, mucho material. Así que seguimos con nuestro tema del día de hoy de reformas fiscales. Vamos a entrar ahora con lo que es el régimen de confianza, pero de las sociedades. Perdón, maestro. Lo quisieron? Sí, adelante. Eh, por ahí veo que Carlos Pineda creo que levantó la mano. A ver si ¿sí? me escucho. Eh, no sé si está ahí Carlos Pineda si tenga alguna duda. Carlos, ¿te escuchamos? Creo que. Parece que. Presente. No. Presente. Sí, adelante. ¿Iba a hacer alguna pregunta? Eh, no, por el momento. Ok. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. El régimen simplificado de confianza nace. Pues con un nombre igualito que el que estábamos hablando, del de personas físicas, pero con una diferencia bien importante. No se parecen prácticamente en nada más que en el nombre. ¿Por qué te digo esto? Porque en primer lugar, en físicas, el límite es 3.5 millones de ingresos. Aquí es 35 millones. Mientras que en personas físicas el cálculo es ingresos por un porcentaje igual a impuesto a cargo, aquí no. En el simplificado de personas morales es ingresos cobrados menos deducciones autorizadas cobra, perdón, pagadas igual a base gravable por el 30% de impuesto. Realmente querer llamarlos a los dos de confianza se me hizo algo innecesario porque no se parecen. No hay una similitud repito, salvo el nombre. Así que cuando veas las características del régimen simplificado de confianza de personas morales, pues evidentemente te darás cuenta que no hay una similitud. Es nada más el nombre. De entrada, este régimen simplificado de confianza de personas morales, muchas de sus características vienen de lo que era el régimen de acumulación de efectivo, muchas. Así que prácticamente estamos hablando de que ingresos cobrados, y deducciones autorizadas pagadas era lo que ya venía en el régimen de acumulación de efectivo. Aquí la cuestión es, primero, todas las personas físicas, perdón, todas las personas morales constituidas que tengan socios, solo personas físicas, obligadas a este régimen. No es opcional, no es de que me convenga, no. Otra vez, todas las personas morales que tengan socios solo personas físicas obligadas a ser régimen de confianza de personas morales. A menos que caigan en alguna de estas prohibiciones. Ah, aquí entonces no hablamos de opción, no, aquí hablamos de obligación. Todas cambian si tienen menos de 35 millones de ingresos antes de impuestos. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuáles son las prohibiciones? Mira. Vamos a poner un ejemplo. Tengo una empresa. Y tengo cuatro socios. Y tengo otra empresa. Que tiene cuatro socios. Cada socio. Es dueño del 25%. Y tengo un representante que es. Que es. Otro, en este escenario, si estos tienen 10 millones de ingresos anuales y este 10, ay, sí puede elegir y sí puede elegir. Aquí no hay ningún problema, no caímos en las prohibiciones. Nada más hay un detalle. ¿Qué es lo que veo en los socios? No hay un socio mayoritario. Y ninguno de los socios es el representante legal. ¿Sí ves ese detalle? Ahora, ¿qué pasaría si fuera así? Oye, ¿Enrique es el socio mayoritario? Sí, pero no tiene el control de la empresa. Porque a pesar de que eso soy mayoritario, no tiene el 50 más uno. Además de que no es el representante legal.